de la salud que la han querido desacreditar, no te voy a decir que la Organización Mundial de la Salud sea una organización perfecta, pero en este momento las posiciones que ha anunciado al mundo eh, son las que más se acercan a la realidad de este coronavirus. Estados Unidos ha insistido que la Organización Mundial acuse a China sobre el coronavirus por una posición política de malas intenciones de Donald Trump, ¿por qué digo de mala intención? porque al decir que eso fue, la, que fue, eso fue preparado en un laboratorio eso significa que si prepararon ese, ese coronavirus es porque tienen el medicamento nadie va a inventar una pendejada que le haga daño a su propio país que lo inventó nadie entonces aquí una representante de la organización mundial de la salud miren lo que dice ella qué dice ella la organización mundial de la salud que dicho sea de paso voy a tener que ver cómo porque aquí sale al revés pide excusa porque como es de frente que lo estamos haciendo lo que ella dice que la organización mundial de la salud afirma el origen animal del coronavirus. Hasta ahora, científicamente, en ningún otro país que no sea Estados Unidos, o que no sea Donald Trump, o Pompeo, son los que políticamente le quieren sacar ventaja. Diciendo que el coronavirus fue inventado. No, el coronavirus científicamente, hasta ahora, el único animal que han localizado Que posee el coronavirus Es el murciélago Cosa curiosa Cosa altamente curiosa del, de, de este tipo de cosas que se dan en la naturaleza Y es que al murciélago no le hace daño el coronavirus Entonces lo que los chinos O el mundo O los científicos están investigando ¿Cómo este murciélago lo transmite a un intermediario? Y ese intermediario eh, logró transmitirlo a la tercera persona, que somos nosotros, los humanos. O sea que el mismo murciélago, el coronavirus no le hace daño. Y en la ciencia hay paquete hay paquete hay paquete, paquete, paquete eh, hay paquete, paquete de enfermedades que el mismo animal no posee y no le afecta, por ejemplo encontraron con el SIDA encontraron unos monos Por Brasil y en África Que ellos poseían el SIDA Pero el SIDA no le hacía daño Eso está demostrado científicamente Eso no es un secreto Como los monos verdes Que inclusive una vez Un avión lleno de monos verdes Más de 84 monos Que iban para de Brasil a Cuba El avión tuvo un defecto Y tuvo que que entrar al aeropuerto de las Américas. Yo recuerdo eso, que el avión tuvo que aterrizar aquí por un desperfecto. Y el, el aeropuerto más cercano era precisamente República Dominicana. Entonces, el coronavirus hasta ahora lo poseen los murciélagos. En esa ciudad de China... Pero se anda buscando cómo fue el intermediario. Resulta que en China hay una ciudad que le gusta comer animales exóticos. Por ejemplo, ellos tienen una temporada en China que comen perros, perros criado para comer. Aunque tiraron una ley hace como tres o cinco años que solamente una vez al año se le permitía hacer ese tipo de comida de perro o sea que es una ciudad que le gustan los animales exóticos y entre los animales exóticos está el murciélago que yo no sé cómo se comen ese animal tan feo porque psicológicamente eh, yo he visto en los periódicos salieron sopa de murciélago y la gente lo pone al lado. Y es una cosa horrible, pero nada, cada cultura. Hay países australianos para allá que comen catarrones, que comen gusanos. O sea, que cada quien con su cultura. Vamos a respetar eso. Entonces el coronavirus no es un problema de invento de laboratorio ni de Estados Unidos ni de China lo poseen los murciélagos porque la vida está hecha de curiosidades y no crean ustedes que el murciélago salió ahorita nació hace 50 años 100 años No, el murciélago tiene millones de años que se construyó que se, que se elaboró, que se hizo que Dios lo hizo, la naturaleza La evolución Y ese murciélago quizás tiene millones con, esa, con ese virus Parece que en este caso No quedó bien de cocinado Y el virus quedó en su capacidad De hacer lo que ha hecho el mundo Pero de todas formas Dicen los Infectólogos que estudian la historia de las pandemias, que siempre la humanidad, como dice mi hijo Chichi, la humanidad trae así como trae los terremotos, trae el agua, trae aguacero, trae viento, también trae ese proceso de enfermedades. Parece que la naturaleza necesita estos fenómenos para que la misma humanidad pueda seguir creciendo. Recuérdense que los animales que conocemos en cuatro patas, según la teoría de Darwin, todos los animales, casi todos, nacieron en el agua y vivieron en el agua. Y esto no es un invento, hay procesos que se han encontrado bajo hielo ahora como se está los esa zona de alta cantidad de hielo y el mundo está viendo animales que estaban en un proceso de volverse ya en cuatro patas pero todavía eran anfibios y hay animales miren el maco es un animal anfibio un animal de agua y de tierra Así son muchísimas cosas que no crean ustedes que de ahora que viene. Entonces, hasta ahora, el murciélago en esa ciudad de Juan, que le gusta comer cosas raras, hasta ahora la ciencia ni es china.